En este año 2022 las desigualdades sociales se han incrementado. Asistimos a un aumento de los índices de pobreza y de exclusión social, el acceso a la vivienda es aún más difícil en todos los sentidos y por otra parte los barrios obreros están experimentando numerosas dificultades que es necesario afrontar. Es urgente acabar con la brecha social existente.